que ya les había mencionado, que es la 2889-2006, ya, el sometido a inspección, regula el inciso 1, y cuando las circunstancias o con inspectores, y siempre y cuando, bajo los supuestos que regula el artículo 5, inciso 1 de esta, nueva, de esta ley general de inspección o el artículo 4 del reglamento de la ley general de inspección, es decir, cuando requiera, eh, cuando el domicilio también de la persona física afectada, sea ella, sea ese, o cuando existan ciertas circunstancias o conductas del empleador que requieran que sí o sí el inspector requiera autorización para poder ingresar y verificar ciertos comportamientos que haya podido señalar la parte demanda. ya Con respecto a lo que son los procesos no contenciosos en relación a lo que es la entrega de documentos, de documentos en realidad, en principio, quizás podemos pensar que, eh, se podría pensar que estos documentos son aquellos quizás como diploma, cartas, relaciones u otros escritos que ilustran, ¿no? Quizás algún hecho, principalmente los históricos, ¿no? O que consta de datos fidedignos quizás o susceptibles. Sin embargo, eh, tales definiciones en realidad podemos establecerles que son limitadas o parcializadas, pues jurídicamente en realidad cuando nosotros hablamos de documentos, alude a todo escrito u objeto que va a servir para Acreditar un determinado hecho. ¿Qué quiere decir en este caso en materia laboral? Está relacionado con lo que son certificados de trabajo, boletas de pago, entre otros, que sean necesarios para que el demandante pueda acreditar que ha habido vínculo, que no, que no se lo ha cumplido con el pago, entre otros, ¿no? Ahora, se tramita como una única pretensión y se puede tramitar con otras pretensiones. Si se tramita como una única pretensión, se tramita como proceso no contencioso. Si son varias las pretensiones, se exigen las reglas también establecidas para las otras pretensiones que se hayan planteado. Ya, Ay, a ver, un momento acá para culminar. Con respecto a ese tipo de procedimiento de entrega de documentos bajo lo que es el contexto de esta nueva ley procesal de trabajo, ha previsto... Uno de estos procesos no contenciosos es lo que es la entrega de documentos, pero que están vinculadas a la relación laboral con el objeto de cual que los inspectores de trabajo y en general cualquier funcionario público que esté legitimado pueda conocer de determinada documentación por constituirse importante para esclarecer los hechos. Debe tenerse en cuenta que bajo estos supuestos de hechos ocurridos en el marco de esta relación laboral que requieren ser probados, los documentos en su mayoría deben ser acreditados con escritos, tales como es el contrato de trabajo, boletas de pago, constancias de depósitos de la compensación por tiempo de servicios, eh, constancias de trabajo, entre otros. Ahora, también en realidad lo dicho no supone que no puede solicitarse otro tipo de documentos, ¿eh? sino que tales como, por ejemplo, en el caso de las de las eh, planillas electrónicas, el registro informático de ingreso y salida, las grabaciones de audio y video captados dentro del centro de trabajo, por citar algunos, ¿no? Entre otros. Ahora... Cuando en realidad se realiza esta petición está referida a la entrega de documentación y no se acumula ninguna otra pretensión como habíamos mencionado si se tramita esto bajo lo que es un procedimiento no contencioso siendo como ustedes ya saben competente el juez de paz letrado no laboral en el caso contrario y esta solicitud de documentos se suma otra pretensión como por ejemplo bajo hipótesis de acumulación de pretensiones deberá ya seguirse la normativa que establece para el resto de pretensiones acumuladas por, eh, referente al caso y en concreto, ¿no? De manera general, en lo cual ya concierne competencia para conocer tales pretensiones como el caso que atañe lo que, en relación a lo que es esta vía procedimental, ¿ya? Es decir, en este tipo de procedimientos no contenciosos de entrega de documentos se van a tramitar como procesos no contenciosos cuando va a ser este único pedido es la entrega de documentos, pero si hay más pretensiones se van a replicar las reglas establecidas para cada una de ellas. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta respecto a ese tema? ¿O estamos conformes? Ninguna. Ya. A ver un momento... Ya vamos a acabar un momento, por favor. ya Vamos a hablar rapidito respecto a lo que regulan las disposiciones transitorias reguladas en esta nueva ley procesal de trabajo. Esto es en base de datos públicas la segunda disposición transitoria de la nueva ley procesal de trabajo establece y regula lo que son la base de datos públicas. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en colaboración con lo que es el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional han realizado la implementación de una base de datos pública actualizada permanentemente de acceso a los jueces y usuarios con relación a lo que es jurisprudencia precedentes vinculantes e información estadística sobre los procesos laborales en curso, los cuales ustedes en realidad de manera general cuando de ustedes puede accederlo a través de lo que es el sistema de jurisprudencia laboral. Ustedes ponen en Google sistema de jurisprudencia laboral y automáticamente como primera búsqueda les va a salir esta página o este link que yo les estoy mencionando ahí, que es www.mintra.gov.p slash jurisprudencia slash select.php. Esto es lo que regula esta segunda disposición transitoria respecto a base de datos públicos. Es decir, que cualquier persona, sea natural o jurídica, jueces, en general pueden acceder de manera permanente, actualizada a los eh, jurisprudencia, precedentes vinculantes e información estadística sobre esos procesos laborales en curso. Es decir, acá ustedes pueden visualizar todo lo que son las estadísticas de los juzgados a nivel nacional, pueden conocer lo que son eh, acuerdos plenarios, Jurisprudencia vinculante, cuáles son de obligatorio cumplimiento, entre otros, casaciones, todo, ustedes pueden tener acceso a través de esa página web. Y es algo que se buscó con esta nueva ley en colaboración siempre en lo que es Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ya? Ahora, también en la tercera disposición transitoria de esta nueva ley procesal de trabajo eh, se regula lo que es el sistema informático para el cálculo de derechos o beneficios sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se sabía cómo realizar el cálculo de estos derechos o beneficios sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de esta tercera disposición? Es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también en colaboración con el Poder Judicial, implementó ese sistema informático para, qué? para que cualquier persona pueda ingresar a través de eh, la página del que es www.trabajo.gov.pe slash leer procesal de trabajo, que es de acceso público para poder hacer el cálculo de sus beneficios sociales. Llenas los datos que ahí te solicitan y automáticamente va a ser el cálculo de los mismos, ya, para que más o menos tú puedas eh, acceder a ello y de una u otra manera saber cuál es aproximadamente el tipo, la cantidad de pago que tú vas a solicitar, ya. Y bajo los parámetros de lo que es la cuarta disposición transitoria, está en base a lo que es el requerimiento de información de planillas electrónicas El Ministerio de Trabajo en de Realidad Promoción del Empleo, como ustedes ven, que es el implementó también un sistema informático electrónico de información de planillas electrónicas. Este proceso de requerimiento de información de planillas electrónicas, el juzgado requiere, al mintra información de esas planillas electrónicas y el requerimiento se hace al correo electrónico que ha sido habilitado para ello. El funcionario responsable envía la información requerida al juzgado vía correo electrónico y la respuesta debe ser dentro del plazo de cinco días de la resolución del requerimiento. Es decir, miren qué rápido también se ha implementado esta... Forma de darle solución a través de lo que es esta implementación de planillas electrónicas de tal manera que los juez le puede solicitar al Ministerio de Trabajo para que le envíe la información que tiene acceso al mismo por los empleadores. ¿Ya? Y... También lo que se implementó como séptima disposición transitoria es formatos de la demanda, ya respecto a lo que son su aplicación en casos de obligaciones de dar suma de dinero cuyo monto no supere las 70 unidades de referencia procesal y aprobación que deben ser aprobados por el Poder Judicial. Ya Ahora, estos formatos de demanda en realidad también se encuentran en la página web del Ministerio de Trabajo y actualmente existen dos formatos de demanda. Uno, los formatos de demanda laboral ante los juzgados de paz letrado y los formatos de demanda laboral ante los juzgados especializados en materia laboral. Aprobados estos mediante resolución número 198-2010 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 2 de junio del año 2010. Es decir, ¿se acuerdan que ustedes estaban diciendo, doctora, cómo se elaboran unas demandas? ¿Qué es lo que requiere. Igual la próxima clase vamos a verlo porque ya no creo que ya se quieran quedar ustedes un ratito más, pero la próxima semana yo les voy a explicar rapidito cómo es el esquema de lo que es la demanda, pero... Estos están en libre acceso para cualquier persona, en lo que es la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, te, eh, están los formatos para que más o menos las partes o abogados se puedan guiar y saber qué es lo que tienen que colocar en cada uno de ellos. Ahora, acuérdense, si bien es cierto, existen, eso es algo que deben saber ustedes como todo abogado, si bien es cierto, existen formatos para demandas, lo que va a valer mucho independientemente de lo que pueda contener la demanda es los medios probatorios. Y sustentatorios que ustedes pueden presentar para, susten valga la redundancia, para sustentar su demanda o su pretensión. Es decir, no solamente es eh, como muchas veces dicen a veces, ay, porque la demanda tiene 100 hojas es bueno No, puede haber una demanda que tenga 5 hojas, pero esa demanda es muchísimo más sustentatoria de lo que puede ser una demanda de 100 hojas. Ya mucho va a depender, uno, de la sustentación que ustedes hagan, de la alegación que ustedes hagan dentro de la misma, cómo sustenten su pretensión y sobre todo los medios probatorios que ustedes puedan presentar para sustentar la pretensión de su demanda. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta, por favor? Bueno, me están escribiendo que no tienen... Doctora, ¿podría, por favor, escribir en el chat la página? Sí, yo después se las paso, no se preocupen, ¿ya? Las paso, doctora. A ver, están escribiendo que no tienen alguna, Mi, todo conforme. Una ya. preguntita, el examen viene de, de qué PPT viene, del 11, ¿no? Mi, no te escucho, Guillermo, no te entendí tu pregunta. Con respecto a la, a la evaluación. Sí, desde el 11, 11, 11 ¿no? ahorita, hasta ahorita. sí. Bueno, puedo poner también le seguía... para que les entren sus, sus análisis que les he estado dejando de sus sentencias, pero no creo que ustedes quieren que venga todo eso. Ustedes me dicen nada más. <risa> <vírido> no, Ticha, no, no. Está bien. No, no, no, no, Tranquilito, que sí. nada más. Si no, no, no, ahorita. <risa> No, no, no puede haber terremoto No. Los que han estado en Camana parece que han tenido este sí, lo que favor, es un, un pequeño sismo, ¿no? Doctora, disculpe la asistencia, ya, ya lo pasó. No, no le he pasado, ahorita la voy a pasar, ¿ya? Un momento. Gracias. A ver, vamos, hoy así nos hemos pasado, pero sí tenían que acabarlos Gladys dice que no, que eso no. A ver, vamos a un ratito para... Abrir la plataforma para poder ver si que lo puedo realizar de acá para que no se me vaya a apagar la, la computadora. A ver, un ratito, por favor. ¿El amor? Alcides está enamorado. Está enamorado, Alcides. ¿Eres casado, Alcides? Para otro... Soltero. Eh. Soltero, y entonces está enamorado, se va a casar, nos tiene que invitar a su matrimonio. Doctor, oh. El problema que tenemos es con cuál de las cuatro, doctora. Solte solterón. Uy, no, yo no puedo creer que él sí desea ese tipo de hombre, no creo que mi, que mi alumno sea así. Desapruébelo, doctora. Bueno, tampoco no lo, por, no lo podría desaprobar por esa situación. Así si yo pudiera, los desaprobaría. No, lo es. no creo. Pongo mi abogada, sí, la doctora Nananina. Sí. No, doctora, defiéndame. No, no sé que los hombres. Hay que no se defiende el adulterio. Pero en realidad, eso, es, eso en realidad es, eh, va a depender de ustedes en la práctica cuando ustedes ejerzan. El abogado en realidad tiene la facultad de ejercer y defender lo que, lo que a ustedes, le va, lo que ustedes quieran, en realidad. Pero, por ejemplo, um, por ejemplo yo coincido y varios grupos de amigas eh, de la universidad y de la maestría, en realidad, por ejemplo, coincidimos eh, por temas. Eh, Quizás éticos, quizás podemos decir, o personales, por ejemplo, no defendemos lo que es violación sexual. Ah. Somos un grupo eh, de los que conozco, en realidad, generalmente las mujeres no defendemos violación sexual. Ah. Es muy raro que hagan defensa mujer un tema de violación, que también lo respeto porque es parte del trabajo. Pero, por ejemplo, particularmente yo no lo haría. Y tengo un grupo de amigas que tampoco lo hace. El tema de adulterio, si voy para la parte en la cual se le va a demandar, se le está acreditando el adulterio, tampoco lo haría. Creo, ¿no? Pero Perfecto. bueno, a menos que sea, no sé, Jefferson Farfán y que me pague una suma muy considerable de dinero. Profesora, ¿no? ¿y defendería a los narcotraficantes? Eh, no. En realidad. No. Porque no, es ético, ¿no? no, porque no sea ético, ¿eh? porque me daría miedo. En realidad, por eso. Porque no, sí, porque dice es que, es que cuando, te agarran, Al final cuando te, te agarran, la la vamos, no te agarran a sino a toda tu familia y aparte porque también este sí en realidad lo que menciona su compañera sí me daría miedo por eso porque son temas sumamente delicados claro, no realidad te exigen que... que tú tengas que ganar el juicio no ganas uno de tu familia tiene que pagar los platos rotos y aparte porque en realidad mi trabajo yo los proceso sí, ahí. Sí, yo tampoco lo defendería eso defendería mucha plata que haya por medio Alan García doctora la bueno Alan García sí me hubiera pagado bien así que lo hubiera pensado ¿eh? <risa> Ah, bueno, eso. Alan, Gar Alan García sí me, sí me hubiera pagado bien, pero bueno. ¿Y qué diferencia hay en el, tráfico, en el narcotraficantes con Alan García? Si sí, Alan García también hacía lo mismo. Lo que pasa es que no confundamos o lo bien, que sea, es el pues, tema si de un corrupto... de ética del colegio de, de abogados, que ya lo hemos llevado, tú puedes defender a quien se te pegue tu gana. La cosa es que, de acuerdo a tu, a tu juicio moral interno, Tú dependes, decides a quién defiendes o quién no, pero eso no te hace mal pero Estamos preguntándole que, a la profesora, a pues a ver, porque como la profesora está diciendo de la violación de yo quería saber nada más, profesora. No, no claro, está nada. bien, Luz, está bien, sí, correcto. No sé, no lo, que sé, pasa es que lo que pasa es que en realidad, justamente como yo les decía, ustedes pueden llevar los procesos que quieran, ¿no? Se los he hecho en comentarios particularmente yo no podría. O sea, para mí, por ejemplo, un tema de violación es un, o sea, yo creo que es un, son temas muy susceptibles, en realidad. Yo no podría defender sí. un violador, por más de que, y eso en, en algún momento ustedes ya lo van a ver conforme vayan ejerciendo, ustedes van a saber qué casos ven, qué casos no. Por ejemplo, hay eh, compañeras sin hacer distinción por si acaso, porque hay igualdad tanto para hombres y para mujeres, pero por ejemplo, yo tengo compañeras desde la universidad que han sido bien tajantes en no ver materia penal y no dedicarse a penal únicamente por el tema de que no les gusta ver temas de violaciones, ni drogas, ni nada de esas cosas. Porque para ellas está, va en contra de lo que particularmente como personas eh, no podrían ejercer, ¿no? En, en ese aspecto. Pero eso va a quedar en, en potestad. de usted, Profesora, ¿no? yo le preguntaba porque yo me voy a dedicar a lo penal Y por mi, de mi lado mío yo también tengo la misma idea, ¿no? Como dicen sus compañeras. Bueno, gracias, profesora, por hincapié. Sí. Nos vamos a poner de acuerdo los compañeros para, para no defender a las adúlteras, ¿no? También pueden ponerse de acuerdo, por supuesto. O es... <risa> bueno, como dice el dicho, ¿no? La mujer es mucho más astuta que el hombre. Ya Lea, eh, doctora. Aunque Melisa, aunque Melisa Pérez nos no me decepcionó a todas, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a llamar. Avanto, Violeta. Violeta sí está presente, pero tenía problemas con su audio. Ella me escribió. Mm, Arapa, Arapa también está. A ver, Ambrosio, David, también está David. Sí. Eh, Mirza, Mirza también está. Aikipa. A equipa. Ah, sí, ya, a ver. Astonitas. Ana. ¿Me escucha, acá? Sí, ahora sí, Ana. O, Antonia. Antonia también ha estado. Ay, John. Sí, presente, presente. Calderón. Presente, Collado. doctora. Ah, perdón. Presente, doctora. Peche. Ya. Calderón Lenin, presente. Muy bien, Lenin Calderón Ramos. Mike, Mike también estado, Campodónico. Presente, doctora. Muy bien, Canal escucho. Presente, profesora. Cárdenas León. Presente, doctora. Buenas noches. Carpio Sánchez. Presente, doctora. Castañeda Ríos. Ríos. Presente, doctora. Buenas noches. Ya, Castañedo, Candela. Castillo, perdón. Castillo, Candela. Disculpen, disculpen. Castillo, Candela. Norma. ¿Norma está? No. Hans, Centurión. Chirinos, Arroyo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Isidro. Presente doctora, buenas noches. Coronel Laia Pedro. Presente doctora, buenas noches. Buenas noches. Nancy Cruzado. Presente doctora, buenas noches. Buenas noches. Díaz Calderón, Edith. Presente doctora, buenas noches. Buenas noches. Paula. Presente doctora, buenas noches. Edson Faustino. Presente doctora. Ya, Wally, bueno Wally me pidió permiso. Guerra Palomino. Presente, doctora. Guerra Palomino, presente, no, Joel. Eh, Guevara Marroquín. Buenas noches, profesora, presente. Julka, Georgina. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Georgina. Enma Leiva. Presente, doctora. Víctor Chectaguamán. Doctora, Víctora buenas noches, Luchava. presente. Sí, Luis Ángel Lucano. Presente, doctora, presente, buenas noches. Buenas doctora, noches. ¿me escuchó? Buenas noches. Sí, sí, Luis Ángel, sí, no te preocupes. Ya, doctora, buenas noches. Mamani. Mamani. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, José. Yanina Marín. Presente, doctora. Martínez Ecoña, Martínez Secoña, Victoria. Mera Pinto, Mayra. Presente, doctora. Mirta. Presente, doctora. Renzo Murgueito. Nería Morales Marcos. Marcos, Noriega Chumbiray, Miguel Ángel. Noriega, no está. Obregón, Judith. presente doctora, buenas noches. Buenas noches. Palomino Cruzado, Alejandra. Ya, Palomino Lara Bruno. Quispe, Zucari, Over. Quispe, Zucari. Over, Over está presente. Yeah. Ramírez Jiménez Carmen. Presente Pera. doctora, Ramírez Jiménez. Yeah. Ramírez Mamani Julio. ¿Han Eran Ramírez Mamani está? no está. Mónica. Es Mónica? Mónica estaba. ¿Dónde está Mónica? Mónica Ramírez. Mónica no está. Ya. Eh, Walter Ramírez. Presente, doctora. Muy bien, Walter. David Ramos. Presente, doctora. Buenas noches. Rodríguez, grados. Presente, doctora. Presente, doctora, buenas ya. noches. Rodríguez Ochoa. Doctora, presente. Ya. David, Jonathan, David, Rojas. Ajá. Sí, David Jonathan, Rojas. <risa> David también ha estado. Guillermo Después, también. Estar ahí. Saraí. Presente, profesora. Ya. Alfredo. Decir, ya, ya, buenas noches. Buenas noches. Omar Bukuro, Omar. No está. Songo Rodríguez, Mariel. Surco. Gladys. Presente doctora, buenas noches. Buenas noches, Claudis. Tito Uñape. Tito Uñape. Uchupe Muñoz, Marco. Presente doctora, buenas noches. Buenas noches. Valenzuela Teófilo. Presente doctora, buenas noches. Vargas Cuenca, Natalia. Ya, Vega González Alex. Presente, doctor. Justo Villano. Doctora, presente. Ya, Rodolfo Visaga. Buenas noches, profesora, presente. Ya, Yactayo. Yactayo Guamaní Milagros. Ya, Stephanie. Doctora, buenas noches, presente, doctora. Ya, Jesús Zúñiga. Presente, doctora, buenas noches. Este Doctora, este, quería pedirle, por favor, las disculpas del caso, por no estaba al momento de la simulación de la audiencia con mis compañeros, de la audiencia, perdón. Estaba justo viajando y se me fue la señal. Ya está bien, no te preocupes, Jesús, que te hayan consignado nada más en tu grupo ya para poder regularizar. Ok, doctora, muchas gracias por su comprensión. Ya. A ver, la última vez que llamo, eh, Castillo Candela, Norma, Victoria Martínez, Renzo Murgueto, Marcos Nería, Miguel Ángel Noriega, Palomino Lara, Quispe Zucari, Julio Ramírez Mamani, Omar Simabucuro Cárdenas, Tito Uñape. ya, no está. Hola, disculpe, eh, la compañera Bando Chávez eh, ha puesto en el chat que le considere por cuestiones de internet y no la ha llamado. Sí, no le he llamado porque sí lo he considerado a Violeta. Ok, doctora. Solo me dijo que confirme. Sí, no se preocupen. Si sí, los que he escrito por el chat, sí los he considerado. También a María, el Zongo, todos ellos los he considerado. Ya no se preocupen. Ya, ok. Su asistencia ya está registrada, como ustedes ya saben, mi metodología de examen. Todo es para marcar. Nos vemos la próxima semana. Su examen va a estar programado de, desde las 8 de la noche hasta las 9 y media de la noche. Ustedes ya saben que tienen que ingresar también a su Zoom. Eh, mis examen, el examen va a estar fácil. Eh, nosotros hemos realizado cada, eh, cada semana. Ustedes han participado, han consultado, han preguntado. Únicamente lean bien. No marquen por marcar. Lean bien cada pregunta, ¿ya? Analicen, diferencien, no vayan a confundir el tema de lo que es competencia en cuantía resp eh, con respecto a procesos no contenciosos y el resto de procedimientos, ¿ya? Lean correctamente cada pregunta, no quiero después que ustedes me estén reclamando y se estén confundiendo ustedes solos, ¿ya? Lean correctamente, voy a tratar de no hacerles preguntas tan ambiguas o que los pueden hacer incurrir en error, pero sí repasen bastante, ¿ya? Correcto, ninguna pregunta. Sí, y para los que tienen exposición, su simulación de audiencia la próxima semana, ingresen puntuales, ya para poder iniciar seis y media, nada más. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. La próxima semana ya no me van a ver. Gracias, profesora. profesora. Gracias, Doctor, en caso de que no nos conectemos doctora, no, al Zoom, no, este, no hay problema, ¿no? Nos conectamos directo al examen. Chao, Pechito. Eh, ya se pueden conectar, sí, a partir de las 8, pero lo recomendable Peche, es que es, es, también sí. estén para la simulación de audiencia de sus compañeros, ¿ya? Ya, pero en caso de que sea imposible, las ocho el examen y iba a considerar la asistencia, ¿no, doctora? Sí, a las 8 tienen que conectarse, claro que sí. Ya, perfecto, doctora. No creo que me pueda conectar, pero el examen sí lo doy. Muchas gracias. Que tenga buena. Ya, igualmente para todos ustedes. Ya la próxima semana es la última clase. Espero que les vaya a todos bien. Y espero, bueno, no sé si los veo el siguiente semestre, porque en realidad empiezan las clases presenciales, pero sé que ustedes creo que van a seguir llevando virtuales y no sé si es que me pongan clases virtuales. Parece que yo sí regreso a la presencialidad. Pero... Un gusto haberlos conocido, igual la próxima semana nos despedimos y cuídense bastante y que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, la gracias. Gracias, doctora. hasta luego, chicos, hasta luego. Doctora, gracias. Gracias a ustedes, cuídense bastante. Gracias Bien. por haberme acompañado estas esta horas. No, un retraso. Hasta, hasta luego. Hasta luego, doctores. Hasta luego, doctora. Gracias, buenas noches, doctora. Hasta luego, hasta luego. Chao, Mirta, hasta luego.